Yeah. G. G. Monoman, yeah. G. G. G. G. G. G. G. G. microphone G. G. G.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 Motivando el Elander viajando, prima poderosa guerrera representando. Una pausa no me frena, sigo avanzando. Mientras el gobierno el porcentaje va aumentando. Vamos, pasan mientras me voy concentrando. Acordeones de Elanderos lejos van sonando. Desde el límite de Monroe sigo disfrutando.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 ¡Pero con armando, armando!